Soy candidato a delegado general, trabajo en el Ministerio de Trabajo hace 15 años y soy eh, afiliado a ATE hace 15 años. Entré al sindicato y me enamoré de la, de la refundación de, de la verde y blanca y a partir de ese momento me estaba convencido que ese proyecto de gremial era el que me identificaba. Estamos preparando las elecciones que son pronto el 13 de julio y estuvimos construyendo las temáticas y estuvimos construyendo... Las, eh, los ejes centrales de, de la campaña que, que tienen que ver básicamente con lo que nosotros creemos, pensamos y soñamos para el Ministerio. Nos parece fundamental que haya un sindicato fuerte que pueda construir y representar a la mayoría de los trabajadores. Con la fuerza de todos los compañeros y compañeras, la próxima Junta Interna va a ser Violeta, Verde y Blanca. Llegó la hora en trabajo. Soy Juan César y, candidato a delegado de Callao y a Secretario de Administración de la Junta Interna Violeta Verdi Blanca. Trabajo en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en la Secretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas. Desde el año 2010 me sumé a la agrupación Violeta Verdi Blanca con más fuerza a partir del año 2015 cuando el macrismo, el neoliberalismo, desembarcó en nuestro Ministerio y el Ministerio dejó de ser la casa de las y los trabajadores. Tengo el orgullo, bueno, en esta ocasión de, de ser candidata a Junta Interna por la Secretaría de Derechos Humanos. Trabajo en la Dirección de Programación Operativa y soy candidato a delegado por ALEM 628, por la Violeta Verde y Blanca.